Interpretando, sino también en el rol de composición. Y me indican que ya está lista la Precisamente, entrevista. Disfruten ahora de la entrevista que les realizará Alfonsina Molinari a Iván Figueroa. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPM Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches familia, disfrutando otro fin de semana, qué divino para pasarlo con las amistades y la familia también, señores saluda a Chanila Blanco hoy sábado 13 de agosto, que estamos listos para celebrar, seguro que sí, los sorteos de noche de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por nuestro auditor, Ricardo Carmona, de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de lotería electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, llegó el momento esta noche, Powerball, 48 millones, recuerda que para ganar tenemos que jugar, si usted no juega usted no se pega, pero eso no termina ahí porque para este lunes Loto Cash subió a 610 mil dólares, maravilloso, no olvides pedirla con la doble revancha que también subió a 315 mil dólares que son buenísimos. Bueno, y este verano está para disfrutarlo, así que hay que participar del verano eléctrico de nosotros, la Lotería Electrónica, porque puedes ganar muchísimos precios. Mira, efectivo, bicicletas eléctricas, placas solares tan importantes en este momento, baterías portátiles también y scooters eléctricas para pasarla maravilloso. Usted está listo para ganar todo eso, tiene que jugar el verano eléctrico de la Lotería Electrónica.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 por esas oportunidades y muchísimo más, yo soy Lotería. Pasamos al pegador señores. Llegó el momento. Mucha suerte con el pegador de esta noche. Adelante. Primer número del Pega Número 8. 8 siguiente número es el número 9. Número 9. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 8989. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 0. 0, siguiente número. Es el número 7. 7, último número. Número 9. Es el número 9. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy. Es el 0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 6 número 6 número ganador del pega 4 en la noche de hoy es el 2 1 1 6 21 16 Muchísimas felicidades para todos esos ganadores de los sorteos de la noche de hoy para más información entra a nuestra página oficial de internet ahí está loteriasdepuertorrico.pr.gov Disfruta de este tu fin de semana y gracias por sintonizar. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Excelente noche y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica Se unen en el concierto el cuarteto vocal más destacado del momento Los Caribbean Tenors Junto al aclamado pianista internacional puertorriqueño Atlan Cruz En el concierto Entre el Piano y Amigos Un junte para la historia Interpretando solo éxitos que tú quieres escuchar Con el acompañamiento de la Royal Symphony Orchestra Domingo 14 de agosto en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Información en tiquetera.com Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. La maestra Ivonne Figueroa no solamente es la pianista solista de este concierto tan especial, sino que además...